De, de esta noticia que nos acabamos de enterar, que ha consternado a, sobre todo al ámbito político, y lo hemos visto ustedes en las diferentes manifestaciones en las redes sociales eh, y se repite como bien decía Marisol algo de su persona no acerca uh -huh. de cómo era el Pulga Bermejo cómo se lo conocía eh, en en internamente la interna. uh -huh. eh, y la verdad es que bueno sí, ha sido una noticia que ha conmocionado que, que ha, ha tenido mucha repercusión en el ámbito político lo veíamos, veía algunas imágenes vos recién le preguntabas si estaba la familia y me pareció ver en las imágenes a algunos familiares uh -huh. eh, de Bermejo que estaban allí, eh, sin dudas, eh, una situación muy dolorosa, ¿no? Tan repentino, todo. Tan, tan joven también. 60 años. 60 sí. años, joven, eh, y lo decíamos, eh, un hombre de, de trayectoria en la política, fue intendente de Maipú fue diputado nacional, se desempeñaba actualmente como senador provincial, pero además el solo hecho de haber sido intendente de una comuna, sí. esto que te, te acerca tanto a los vecinos uh -huh. y a la gente, hace que, bueno, eh, mucha gente vaya a manifestar eh, su dolor a partir de de esta partida. Bueno, podemos contar un poco más acerca de Alejandro Bermejo. Tenía tres hijos, eh, Carelí de 37, Sofía de 31 años y Lautaro de 29 años. Fue secretario privado de dos ex intendentes de Maipú, Hugo Gordín entre los años 1986 y 1989 y también de Francisco García, entre 1987 y 1997. Eh, durante las intendencias de su hermano Adolfo, en Maipú, Alejandro desempeñó los cargos de director director de relaciones institucionales y voluntariado entre diciembre del 97 y el 98, también fue director de intendencia por esos años, director general de promoción y desarrollo, es decir, tuvo varios cargos, también fue concejal en, 2000, en 2001, pero... No asumió el cargo por una decisión propia eh, y recordemos que bueno, tiene una amplia trayectoria eh, en la política, formador de muchos otros políticos dentro del, del ámbito del justicialismo, inclusive lo vemos en las redes sociales, veo muchos eh, políticos nuevos de la política por decirlo de alguna manera y también han hecho... Eh, su descargo en las redes sociales de esta de esta pérdida uh -huh. eh, y ahí estábamos por ejemplo Federico Aroma que es, es uno de los funcionarios de, del municipio, también dice estoy cansado de las despedidas, siempre se nos van los buenos y la verdad es que son impresionante la cantidad de mensajes, si quieren nos seguimos Dale, eh, Sophie, repasando vamos a seguir repasando eh, lo que se publica a esta hora en la red social Twitter eh, lo que tiene que ver con las repercusiones por el fallecimiento de Alejandro Bermejo Guillermo Carmona con profundo dolor lamentamos la partida de nuestro amigo y compañero Alejandro Bermejo abrazamos a su esposa Cecilia, a sus hijos a su hermano Adolfo Bermejo y al resto de su familia siempre estará en nuestro recuerdo por su alegría, compromiso militante y convicción peronista a ver si tenemos otro más bueno, y vemos las imágenes también, ¿no? Lo que, lo que nos iba mostrando eh, Juli Cháver. ¿Querés, Sofía? Sí, lo, Sophie, sí. Eh, bueno, Luis Petri, eh, precandidato a gobernador. Mi más sentido pésame por el fallecimiento de Alejandro Bermejo, un gran político y mejor persona con la que me tocó compartir la Cámara de Diputados de la Nación. Una pérdida irreparable para Maipú y Mendoza. Un fuerte abrazo a Adolfo Bermejo y toda su familia en este difícil y doloroso momento. Bien. A ver, eh, bueno, la producción nos, nos irá subiendo las repercusiones a medida que eh, vayamos recopilándolas. En este caso, Ulpiano Suárez, el intendente de la capital, escribe con un profundo dolor: Despedimos a Alejandro Bermejo, un hombre de la democracia que trabajó incansablemente por sus vecinos. Abrazamos a su familia y amigos. Bueno, como todos destacan esto, ¿no? Que decían ustedes también, eh, la parte interna, ¿no? La, sí. la, la forma de ser de. De, de Alejandro Bermejo y la verdad es lo que tiene que haber dejado. ¿no? Es que en quienes este lo hemos conocido mundo político. Sí, sabemos eh, cómo era uh -huh. eh, Alejandro. Bueno, Anabel Fernández Agasti, qué dolor tan grande. ¿Cuánto te vamos a extrañar, querido Ale? Fuerza Adolfo Bermejo y toda la familia. Eh, esto eh, decía Anabel Fernández Agasti. Quien además comparte una foto con, sí. con Alejandro Bermejo, allí en la red social, ahí la podemos ver. Siempre muy amable. Eh, muy cordial eh, con, lo, con la prensa, siempre fue, al menos en mi experiencia uh -huh. personal, cuando se la solicitó. Una, inclusive, días antes, eh, estuve lo, lo llamé por, por un tema que tenía una duda del municipio y, y la verdad que siempre con una cordialidad. Eh, y creo que eso se refleja ¿no? en los mensajes uh -huh. también que, que estamos dando eh, que estamos mencionando. Bueno, Otro tuit, en este caso del de precandidato a gobernador por el PJ Tomar París. querido Ale, te vamos a extrañar mucho. Fuerza, compañero y amigo Adolfo Bermejo, te abrazo fuerte en este duro momento. Espero que Dios los acompañe y les dé consuelo ante esta irreparable pérdida. Bueno, ahora le, le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero, que si hablamos de política, ¿quién más sino Juli Macio, ¿cómo estás, compañero? Bienvenido. Muchas gracias. Juli Macio, gracias. Ampliamos el equipo para eh, justamente hablar. De, de este referente que, que hoy ha partido eh, a ver, uno está eh, acostumbrado a, a tratar con los políticos desde lo periodístico, consultarles y demás pero no está en la diaria, en el trabajo lo que dicen quienes lo conocían en ese aspecto hablan de un Alejandro Bermejo muy conciliador bueno, se habla de eso, ¿cómo les va? Antes que nada la saludo está, bien, Julia? propiamente, ¿cómo, ¿cómo están, se chicas? Se habla mucho de eso, se habla de una persona muy querida por casi todo el arco político. Uh -huh. Uno em empezó a darse cuenta muy temprano de que tenía esa buena mezcla de respeto de sus pares y de sus rivales, eh, tanto en los otros partidos como en los momentos en los que le tocó internas peronistas fuertes. 2019 fue uno de esos años de una interna peronista muy fuerte, con él protagonizando, el queriendo ser gobernador de la provincia de Mendoza. Y siempre estaba esto que decías vos, María, alguien... Que tenía ese perfil conciliador, ese perfil un poco hasta, quizá falta de término, mejor juguetón de, de no, no, buena onda o de llevar discusiones a un plano en el cual se podía articular de otra manera, de, de dicen, otro lugar. Dicen que lo van a recordar por su alegría. Yo sí, le pregunto sí, acá sí, en, sí. en lo interno, ¿no? en, el, en el desconocimiento también de un poco de su historia. ¿Ustedes saben por qué le decían pulga? No, es ¿No una entiendes? buena pregunta, no. lo vamos a averiguar. Lo vamos no, a averiguar, a averiguar por porque, porque seguramente pura. tiene que ver con esto que comentan ustedes de la personalidad, de lo divertido y la buena persona que era y bueno, algo tendrá que mucho ver. Más, eh, una personalidad mucho más fuerte, más extravagante que la de su hermano, que la de Adolfo sí. que es alguien a quien conocemos por ser totalmente más tranquilo, más mesurado, men, menos grandilocuente y una persona que además eh, tenía un, una enorme proyección política. Sí. En este último año quizás se veía menos pero sí. la tuvo. Y esto es algo que no se sabe tanto, hasta eh, una semana antes de que salieran las listas, hasta el 22 de abril, uh -huh. es decir, hasta hace menos de un mes, lo que nos decía su entorno era que eh, no lo bajáramos de la carrera de la gobernación. Nosotros hablando con su gente, con, con gente muy, pero muy cercana a él, incluso con el propio Alejandro, decían, él está con pilas y con ganas de que lo tengan ahí en las gateras. después